Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a este nuevo programa de Tomando Mate. Retomando Vida. Retomando Vida. Pero dilo con ¿Cómo, eh? Retomando Vida. <ríe> bueno, muy bien. Y estamos aquí, como dije recién, con nuestra amiga Rubí. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Bien, todo ah, Qué bueno. Y estamos aquí en su casa filmando. Ella nos invitó muy cortésmente y dije, bueno, si venimos a tu casa. Vamos a grabar en tu casa. Y, y se atrevió, se armó de valor igual que Marcia la semana pasada. Y aquí estamos, ¿eh? Y, bueno, antes de pasar al tema al cual nos convoca, al cual nos reúne, vamos a promocionar la, el curso-taller que vamos a tener eh, en una semana aproximadamente. Porque esta, eh, esta filmación va a salir como el 7 de junio, ¿no, Ricky? ¿Sí? 7 sí, de junio. Entonces, en una semana... El 16 de junio, sábado 16 de junio, en Querétaro tenemos el curso, taller de cuerpos sutiles y geometría sagrada. Eh, inscríbanse, aprovechen este viaje a Querétaro que vamos a hacer. Y bueno, ahí vamos a estar con todos ustedes enseñando prácticas, ejercicios y transmitiendo muchos conocimientos muy, muy importantes para la transformación de nosotros mismos. Qué interesante, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien. Y entonces pasemos al tema. Hace apenas una hora le estaba contando a Rubí, pero pues no sabía exactamente qué tema tratar. De repente, eh, una de las televidentes me manda una pregunta por WhatsApp y dije, ¡ah, qué maravilloso! Este tema sí hay que profundizarlo, sí hay que tra tratarlo, sí hay que desarrollarlo, porque eh, yo sé que puede llegar a tocar fibras muy sensibles, de hecho, hasta inclusive va a tocar fibras sensibles mías, puesto que yo he vivido y he pasado mucho. Si ustedes se retrotraen a la charla que hicimos con Juan, esa de la secta en las religiones, bueno, ahora la vamos a hablar, la vamos a desmenuzar y la vamos a puntualizar de forma mucho más clara y específica. ¿sí? Ya que no es un diálogo como el que hicimos con Juan, que bueno, pasamos un poco de la experiencia que él tuvo con su vida y, y tratamos muchos temas aleatorios. Aquí vamos directamente al punto. Y todo esto surgió por una charla de, ese, de esa famosa serie que está en Netflix. Wild Wild Country. sí ¿Lo dije bien en inglés, Sonia? Perfecto. Bueno, Wild Wild Country. Salvaje ciudad. sí Y bueno, ¿a qué hace referencia ese... ese eh, esa serie, ese documental, ni más ni menos que a la eh, histórica experiencia y situación que hoyo junto a susan Yacins, a su grupo espiritual, vivió y, y, y experimentó allí en. ¿Dónde fue el lugar? ¿Dónde era el sitio? ¿Recuerdan? Mm. Bueno, en Estados Unidos. Pueblito, ah, no. En un pueblito. No, pueblito. En un pueblito. Eso, en un pueblito que no recordamos ahora el nombre, pero allá vivió y allá experimentó. Para todos aquellos que hemos leído los libros de Ojo, que hemos aprendido de, de sus conocimientos, la verdad es que la gran mayoría son enormemente sublimes. Vale la pena eh, leerlos, darse su tiempo, reflexionar sobre ellos, porque hay mucho muy importante y muy verdadero y muy real. Oregon. En Oregón. En Oregón. perfecto. Bueno, en el estado de Oregón ahí se alojó el Ashram, ¿no?, que hizo en Estados Unidos eh, Osho. Bueno, pero ¿cómo es posible que con esas tremendas enseñanzas tan trascendentales, tan importantes, se haya caído y ha, haya caído hasta donde cayó? Y se haya bebido lo que vivió en Oigo. ¿Cómo es posible? No, no porque... Eh, su ejemplo haya sido de lo más terrible, y más en el último tiempo, no significa que sus enseñanzas no sean verdaderas, no sean fundamentales y no sean importantes. Claro que, por supuesto, su accionar y su falta de coherencia dañó y deterioró muchísimo toda esa transmisión de conocimientos y todo ese, ese camino maravilloso espiritual que se dedicó a difundir. ¿Y por qué? ¿Por qué cayó así, Rubio? ¿Sí? buena pregunta, ¿no? Se supone que era un maestro iluminado. Y es verdad, tenía un grado de, ilumi de iluminación. Eso a todos los chicos aquí presentes, eh, ya se los he compartido, se los he dicho, o yo tenía un grado de iluminación y un grado de experiencias espirituales bastante importantes. Sin embargo, ese grado de iluminación no lo consolidó, no lo estableció de forma definitiva. No llegó a elevarse hacia ese nivel que se requiere para ya definitivamente comprender y entender la misma sabiduría, no solo en teoría, sino también en acción. Se dice que cuando se llega al despertar de un quinto chakra, y de esta mente superior, que refleja eh, este centro que tenemos aquí, se alcanza el conocimiento superior, porque pertenece a la mente superior, pero aún así todavía estamos dentro de la dualidad, y aún así todavía podemos caer, y eso fue lo que le pasó a Ocho Ocho cayó, y cayó porque dejó de lado algunas de las cosas importantes y fundamentales y que él mismo señalaba y enseñaba por ejemplo, yo hice aquí algunas anotaciones todavía no he terminado de ver la serie o de estudiarla ¿no? pero eh, bastante sabemos como para definir que un verdadero maestro espiritual viene a liberarnos ¿sí? eso es real, eso es verdadero viene a enseñarnos eh, eh, lo que significa el verdadero amor pero esas enseñanzas deben ser dadas no solo en teoría, sino también con el ejemplo, sino también con su accionar. Y cuando hay amor, ¿qué es lo que hay? Hay servicio. Un verdadero maestro no viene a ser servido, un verdadero maestro viene a servir y es el más humilde entre los humildes. Eso es algo básico, es fundamental. Sin embargo, en bueno, hoyo no se vio eso. Es verdad que la materia, el dinero y, y todas las cosas de este mundo no son malas, siempre y cuando nosotros no nos volvamos personas excéntricas y no giremos en torno a toda esa riqueza material para, ex, para mostrarnos, para enseñarnos, para dirigirnos al resto de las personas. Porque si no es un mensaje confuso. Es verdad que no hay nada de malo tener siete Rolls Royce o ocho Rolls Royce como tenía hoy yo, pero el hecho es que el estar yo haciendo ese, esa payasada de exhibirme con esa cantidad de, de, de, de objetos tan costosos y baratijas tan costosas, porque para mí tener un carro Rolls Royce es una baratija que cuesta muchísimo, pero sigue siendo una baratija, puesto que es algo material y no tiene sentido. Claro, termina por confundir, termina por pervertir, termina por eh, desviar a las personas. Es verdad que debemos de ser humildes. Y si hay humildad, no tenemos por qué estar utilizando esos atuendos tan llamativos y esos gorros y, y eso tan excéntrico, ¿no? de, del cual nuestro amigo Ollo era tan aficionado. Ni que hablar de los Rolex y tantas cosas... <risa> que, claro, por supuesto, terminan, terminan dañando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, el maestro viene a servir, no viene a ser servido. Los verdaderos maestros deben de tener coherencia, por supuesto, entre lo que piensan, sienten, enseñan y, por supuesto, practican. ¿Sí? Debe de haber coherencia. Entonces, por eso mismo, decíamos en la charla que dimos con Juan que un maestro, eh, la charla de eh, la religión, ¿cómo la ¿cómo titulamos? Sectas. Las sectas en la religión, ¿sí? para aquellos que lo quieran ir a ver, véanla, está interesante, pero ahí dijimos que entonces eh, se debe de tener coherencia y en lo que se piensa, lo que se siente eh, y lo que se hace, debe de haber una alineación en todo ello. Y bueno... Eh, Dentro del camino espiritual es fundamental y es importante entender que debe de haber no una imposición obligatoria y exigente y opresora de las enseñanzas que el maestro tiene para, con sus seguidores o sus estudiantes o sus discípulos. El aprendizaje y la enseñanza, Rubí, es todo un proceso de asimilación, en el cual el tiempo debe de ser... Definido y designado por el estudiante No por el maestro ¿Mm? Habíamos dicho en la charla de Juan Porque me había quedado todavía en ese punto Se me había olvidado, pero ahora me regreso Que primero el maestro tiene que ser evaluado Tiene que ser bien observado Tiene que ser, no digo que juzgado Porque sabemos que el juicio no, no, no, no es nunca sano Sin embargo, Debe, debe de ser observado por los, las personas que lo siguen A ver si realmente las enseñanzas y el ejemplo Y, y, y lo que está transmitiendo Puede realmente beneficiar a las personas que tienen alrededor Y si es un maestro verdadero Por supuesto lo que vamos a encontrar es alegría es, eh, Lo que vamos a encontrar es total soltura, total libertad ¿Sí? De repente eso eh, en los grupos... De, de hoyo y en todas las sectas en, en estos caminos espirituales opresores que ya no son caminos espirituales ya se deja de sentir, ya se deja de vivir, ya la gente vive atormentada, ya la gente vive con miedo por eso es importante entender para aquellos que son líderes espirituales que la importancia personal es aquello que debilita a la persona es aquello que expone al guía a las condiciones negativas por eso hay que llegar al punto de no sentirnos ofendidos por lo que piensa y lo que se dice de nosotros el maestro es lo primero que tiene que mostrar si entonces todo lo que enseña es ley y todo lo que se enseña no se discute no se platica no se conversa no se disierne entonces por supuesto es, es tanta su vanidad que eso jamás va a poder hacerle bien a las personas que tiene a su alrededor. ¿Sí? sí. Bueno, ahora, hay algunos puntos y algunas características que por mi propio ejemplo eh, yo anoté para detectar cuando de repente esa secta en la que estamos o ese camino espiritual entre comillas, porque decimos, de que si ya es secta no es camino espiritual, ¿Mm? Es lo mismo que ahora que aquí hay elecciones, ¿no? Hay muchos partidos políticos, y, y como el, PI, el PRI, el PAN, etc. Y, y, y, y ya comienza con la palabra partido. ¿no? El partido unido de los trabajadores es una contradicción. Si estamos partidos, no estamos unidos. ¿no? Y si una agrupación política, social... Esta partida, pues sin, está dejando afuera, está excluyendo a un grupo importante. Es tremendo, ¿eh? Si queremos hacer realmente un bien social, no tenemos que buscar la partición, la sectarización, la división, sino buscar la unidad. Entonces, todo camino espiritual que busca la unidad, jamás puede llegar a ser una secta. Y si se transforma en una secta, ya deja de ser un camino espiritual. Ya deja de ser un camino hacia la divina, divinidad y hacia la trascendencia. Entonces, yo a través de mi propia experiencia, a través de, de, de los diferentes caminos, principalmente uno de los cuales he pasado, he anotado ciertos puntos, 12 puntos, de los cuales aquí Rubí me va a ayudar a leer y yo los voy a aclarar. ¿sí? Dice, características de una C. Punto número uno. Debe ser creída y no cuestionada o analizada. Exacto. Las enseñanzas que el maestro da deben ser total y absolutamente creídas. De repente podemos hablar un poquito, pero no mucho más allá, porque no sea cuestión de que los seguidores empiecen a, pesar, a pensar con cabeza propia. ¿sí? Y esto, ningún falso guía espiritual, ningún... Mago negro, porque esto es lo que son, son verdaderos magos negros, que lo que buscan es tomar tu poder, ¿sí? robar tu voluntad, usurparla y dirigir tu vida de acuerdo a cómo le plazca a esas personas. Y ustedes creerán que eso es difícil que se logre en nosotros, pero no es tan difícil si nos encontramos vulnerables y si nos encontramos con uno de estos líderes o magos negros con cierto carisma y con cierta habilidad para manipular y, y eso a cualquiera de nosotros no puede pasar ¿sí? por eso hay que tener mucho cuidado yo digo siempre, Rubi, fíjense eh, en lo que a mí concierne yo tuve dos momentos trascendentales, importantes excepcionales en mi vida sumamente positivos en donde realmente actué con verdadero amor y los cuales destaco y, y que han sido un par de aguas en mi vida el primero cuando encontré a mi maestro. Llegué en un estado, un estado en donde realmente necesitaba de mucho, de mucha conciencia, de mucha orientación, de mucha luz, de mucho amor, afecto y llegué con el maestro que tuve, con el maestro que encontré y fue realmente algo maravilloso. Y fueron muchos años de crecimiento, de avance, de agradecimiento. Realmente tengo que reconocerlo. Eso marcó mi vida para bien porque yo mejoraba día con día avanzaba, crecía pero pasados los años y uno fue madurando y uno fue creciendo empecé a observar empecé a darme cuenta empecé a entender cosas y entonces ya esas idas junto a este grupo y junto a este maestro ya comenzaban a tornarse rubí amigos, ya un poco difícil de sostener ya no, no tenía esa alegría ya no tenía esas ganas de seguir incorporando más, más de esa conciencia porque encontraba que, que siempre había una pared, que siempre había un tope y entonces tuve este segundo par de aguas en mi vida que fue cuando definitivamente dejé a mi maestro y actué también con amor amor a la trascendencia amor a la divinidad, porque ya este camino o junto a este maestro ya me había acorralado, no me, permi no me permitía seguir creciendo, no me permitía evaluar y sentir y vivir las cosas de acuerdo a cómo desde mi corazón iban surgiendo. Entonces me di cuenta que tenía gravísimas falencias ese maestro. Entonces, por supuesto, me separé de él, escribí una carta fuertísima, luego se las voy a compartir ¿sí? a todos ustedes, para que vean en aquellos años, ya, ya tiene muchos años esta carta, pero cómo... cómo de alguna manera tuve que mostrar esa rebeldía que parte del verdadero amor y la comuniqué y, y se la mandé a todos. Y entonces fue ese segundo acto importante. Y aparte aprendí, aprendí qué es lo que se debe de hacer con mi maestro, pero también qué es lo que no se debe de hacer con mi maestro. ¿sí? Entonces, bueno, el segundo punto, ¿cuál es? Sí, punto número dos, debe ser irracional para ser más creíble. Claro, muchas de las enseñanzas tienen que ser algo irracionales, porque entonces eso le da el tinte de, de, de divino, de superior. Porque si las, eh, las enseñanzas de repente son muy muy eh, comprendidas por el análisis, del sentido común y la parte racional, de repente los seres humanos que tenemos debilidad por, por aquello que que de repente es inexplicable y que nos atrae como algo que, que es superior, que es divino, que es celestial, que es un dogma, porque tenemos grandes debilidades de, de, de, de, o sentimientos de inferioridad y que todo lo superior y lo divino está fuera del alcance de nosotros. Entonces tiene que haber muchos elementos irracionales en donde digamos eso es cuestión de Dios. Esas enseñanzas son, eh, son la voluntad divina y nosotros como pequeños seres, seres humanos, pecadores, ¿sí? limitados, no las podemos comprender, no las podemos entender, entonces eso atrae a las personas, ojo con esos elementos. Porque si la divinidad nos dio la razón Nos dio el sentido común Nos dio el discernimiento y la comprensión Es porque entonces todas las enseñanzas pueden ser asimiladas Recuerden ustedes ese axioma De así como es arriba, es abajo Así como es adentro, es afuera Observando la naturaleza, observando lo que nos rodea Podemos comprender y entender muchas de las cosas superiores ¿Sí? ¿Cuál es el tercer punto? Sí, punto número 3. Lo que le ocurre al hombre es voluntad de Dios. Eso, eso siempre. La culpa y la responsabilidad es de Dios. ¿sí? Si a nosotros nos ocurre tragedia, es de Dios. Nunca es por nuestra responsabilidad, nunca es por, por, porque hemos actuado eh, con ignorancia, con torpeza, con idiotez. No, es porque Dios lo quiso. Y observen las religiones las religiones que para mí son todas verdaderas sectas todas ellas porque todas ellas dicen que son el único camino de salvación y eso está muy mal eso no es así entonces si una secta divide separe separa parte entonces ya no es una religión que significa unificación ¿Mm? y claro decíamos entonces recién este punto de ¿eh? lo que le ocurre al hombre es voluntad de Dios ¿sí? eh, es siempre su deseo y su voluntad que yo esté mal, que yo esté pobre, que yo esté sufriendo entonces debo de resignarme y debo de seguir humillándome ante él para que a ver si me puede llegar a perdonar a ver si me puede ayudar a, a, a, a salir adelante cuando yo me niego Asumir la responsabilidad que debo y tengo que tener frente a mi vida. Si yo vivo una situación llena de problemas y situaciones de enormes limitaciones, es responsabilidad mía. Claro que la voluntad de Dios está presente, pero no es esa que tú vivas así. La voluntad de Dios es aquella que te permite siempre avanzar, te permite siempre, siempre crecer. Pero para eso tenemos que hacernos responsables y tenemos que aceptar eh, las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuál es el tercer? El Cuarto punto. El punto número cuatro, Ahí está. A Dios se le debe de poner lejos, pero no tanto. Claro, otro punto. Debe de ser inalcanzable para las personas comunes y corrientes. Toda religión, toda secta tradicional nos dice eso generalmente. Pero no tan lejos tampoco, porque si está muy lejos, pues entonces... Eh, no estamos bajo su atenta mirada y observación no podemos llegar a él ¿sí? a través de nuestras oraciones y claro, por supuesto, si hay ahí un familiar un intermediario, llámese primo, hijo cuñado, hermano de Dios que nos acerque más, que haya venido y bajado al mundo mucho mejor porque entonces está lejos, pero no tan lejos porque mandó a su hijo o mandó a su hermano, o mandó a su cuñado, o mandó a quien sea. Ojo con eso, amigos. Yo no estoy diciendo que Jesús no sea hijo de Dios. Yo estoy diciendo que todos somos hijos de Dios. <risa> todos. ¿Eh? Bueno, muy bien. Sigamos. Es punto número 5. Dios sí. debe ser bueno, pero no tanto. Otra de las cosas. Dios debe de ser amor, pero debe de tener ciertos aspectos de castigador, de, de, de vengativo, de, de, de algo de crueldad. Cuestión de que no le tengamos terror, pero tampoco le perdamos el miedo. ¿Sí? O sea, que sea bueno, pero no tan bueno. ¿No? Esa es otra de las características de la, falsa religión, de, la falsa, de la falsa religión y de toda secta. ¿Sí? ¿Cuál es el otro punto? Dice, punto número 6. Toda otra creencia debe ser falsa, falsa perdón, y la tuya es la única que te salva. Claro, ahí está. Este punto tan recurrente en todas las religiones y caminos espirituales, entre ellos el que yo asistí también. Esta enseñanza, la mía, es la verdadera. El resto son falsas. El resto no tiene nada que enseñarnos. Nosotros estamos por encima de todas ellas. Es más, todas aquellas almas que nacieron antes que nosotros existamos, están condenadas porque no tuvieron la salvación. No tuvieron el verdadero conocimiento. Ahora ustedes que lo tienen, siéntanse bendecidos siéntanse escogidos, elegidos qué tremendo esto ¿no? judíos les dicen. también por supuesto los judíos entre ellos, pero todas las religiones todas, y todos todas las sectas también ¿qué otro? punto número 7 la revelación debe de venir directamente de un ser celestial ahí está ¿Sí? Si yo tengo una enseñanza para transmitir, para dar, no puede ser producto de, de, de mi experiencia, de, de mi estudio, de mi, de mi análisis, de, de, de ese despertar de conciencia. No, no, vino un ángel, vino una zarza, vino un fuego, vino un ovni, <ríe> un extraterrestre, vino un ángel, vino, no sé, alguien. ¿Sí? Que, que pertenece a esfera superlativa, vino a decirme cómo son las cosas. Pero yo, yo, porque soy un ser limitado, no puedo comprender y entender esas cosas superiores, entonces no sirve para nada. ¿Mm? Toda secta y falsa religión tiene esa característica. ¿Qué otro punto? Punto número 8. Dios debe tener un enemigo también. Ah, por supuesto. Todo héroe tiene un antihéroe. ¿No es así? y el antihéroe tiene un papel fundamental, importante todo antihéroe lo que hace es ensalzar, elevar al héroe en este caso Dios, por supuesto con sus ángeles celestiales tiene y debe de haber, por supuesto la existencia de un demonio ¿sí? de un ser monstruoso, feo, grotesco que, que, que por supuesto siempre esté buscando el mal de las personas pero que en definitiva siempre pierda ¿no? como todas las películas americanas Ahí lo vemos con claridad. eso es otra de las características, ¿eh? Muy bien, otro punto. Punto número 9. El IBER de debe ser carismático y seductor, todo un campeón, pero también bipolar y con arranques de delirios místicos. Ah, sí, por supuesto, sí, Bipolar bipolar ¿Sí? que significa que de repente es muy amoroso, muy positivo, muy lindo... ...pero un día se levanta con una menopausia o con una antropausia hacia hombre o mujer... ...ahí sí, y ahí está como castigador, ahí está señalando los errores, la falencia... ...claro, con un grado de psicosis bastante importante... ...y claro, tiene que ser carismático y tiene que ser seductor... ...porque eso ma magnetiza a las personas, a las masas, a la gente y todo un campeón o sea, todo lo que surge y parte de él eh, es perfecto, es extraordinario <risa> muy bien ya decíamos, el último ah, y delirios místicos eso, me faltaba eso ¿Sí? tiene que tener delirios místicos ¿qué significa eso? que de repente entra en un estado donde los ojos ve para arriba y todos los seguidores oh, oh, oh, empiezan a cuchichear porque ay no, mira, entró, entró en conexión con lo divino este maestro ¿Sí? Este ser divino, este, este líder fantástico. Y ahí bajo y viene con respuestas maravillosas, como por ejemplo, pasados a comer. ¡Ah, ¿sí? oh, bueno! Pero esto vino de Dios, ¿no? Las cosas más simples. <risa> o amados los unos a los otros, ¿no? Ya lo sabíamos, pero lo dijo después de ese Estado. ¿no? de ese estado de que estaba en éxtasis y, y bajó y nos dijo eso y lloramos, lloramos todos ¿no? porque ahí estaba la divinidad bueno, ustedes se ríen, todos se ríen pero eso es bastante común en las sectas o, o, o inclusive en las religiones que se ha fomentado este tipo de cosas no digo que esas cosas no existan ojo, entiéndanme bien lo que pasa es que un verdadero maestro, un ser iluminado, no anda haciendo yo, no anda haciendo un circo de esas cosas. Un verdadero maestro es de lo más humilde, pasa de lo más desapercibido, viene a enseñarnos y a transmitirnos las cosas de forma y de manera campechana. Y aquí, de la forma más cercana, no anda en un estado, ¿sí? Que así pareciera que estuviera volando. Y ni que hablar si lo complementamos con una túnica blanca y una barba, ¿no? Y un gorro así estrafalario. No, amigos, eso no es así. Muy bien. ¿Otro punto tenemos? Punto número 10. Debe ser difícil el acceso al líder. Ah, por supuesto. En toda religión falsa y en toda secta, o todo partido, partido político también, eso ocurre, eso pasa, los líderes deben de tener filtros deben de tener muchas personas que obstaculicen la llegada a ese líder. No puede ser cercano, no, no, tiene que ser dificultoso poder llegar a él. Eso le da un halo de, de, de mayor eh, interés, de mayor atracción la, para las personas que están alrededor. Porque si es cercano de llegar, si yo le puedo whatsappear, si yo le puedo hablar por teléfono, si yo puedo ir a su casa, tocarle la puerta y me atiende, pues no, este es un cristiano igual que yo, este es una persona igual que yo. No, no, tiene que ser difícil, ¿no? Vayan a ver al Papa, si quieren verlo. <risa> Está difícil, ¿no? <risa> Vayan a ver a cualquiera de los pastores o seguidores o grandes maestros espirituales, entre comillas. Es muy difícil llegar a ellos. Muy difícil. Tiene enorme cantidad de filtros para poder uno comunicarse con ellos. Eso no debe ni tiene que ser así. Muy bien. Entonces, pasemos a... El otro punto, punto número 11, lo solemne y el ritual es la columna vertebral. Claro, por supuesto, hay que rodear de solemnidad y hay que rodear de, de toda actividad repetitiva, no que, que nosotros llamamos eh, ritual, sí todo lo ritualístico. Y todo lo que sea serio, lo que esté bien preestablecido y, y que se haga toda una tradición y que se haga todo un acto de repetición es importante porque eso hace a la conciencia colectiva de las personas y entonces ese hábito y esa, ese acto solemne eh, nos vuelve a todos feligreses mucho más fieles ¿sí? a esa doctrina y a ese líder y a, y a esa religión o a esa secta porque yo todas las mañanas me levanto 5 de la mañana y, y, y lanzo flores y, y repito una oración que está bien eh, memorizada por mí y eso todo lo, todos los días lo hago y lo hago y lo hago y entonces claro, ese hábito ya es tan importante en mi vida que yo no puedo vivir sin ese hábito que me lo enseñó la religión o la secta y entonces ya quedé enganchado y ni que hablar que toda, eh, toda acción social deba, estar, per, eh, deba de estar eh, de alguna manera involucrada esa secta o esa religión. Fíjense ustedes, la boda, un casamiento, se hace frente a un pastor o se hace a una iglesia. ¿sí? Un bautismo, por ejemplo, ¿sí? eh, una comunión. Eh, bueno, diferentes tipos de actos. Tiene que estar involucrada la iglesia o el camino espiritual, porque eso le da fuerza. Actos sociales, en los cuales se pasa la mayoría de edad, por ejemplo, ¿no? En el caso de las niñas, hay misas de 15 años, ¿no? O, o, o claro, todo lo que tiene que ver. Cumplimos eh, de repente eh, 20, 10 años, 20 años, 30 años de casado y entonces se hace una misa. Entonces, siempre la iglesia está involucrada. O siempre las religiones están involucradas. Siempre las sectas tienen que propiciar esa ceremonia. Eso mantiene más atrapada a las masas. Esta es otra de las características de las sectas y las falsas religiones. Y el otro punto. Es punto número 12 y último. Y dice, la persona debe sentir culpa de sus pecados y se aprovecha muy bien la superstición y alguien que haga, que le haga sentir mal. Ah, ok. En este punto... La culpa es fundamental, es importante, ¿no? No, no, no responsabilidad, no, no eh, una acción de aprendizaje, no, no, sino de culpa. Ya venimos como pecadores, ya somos almas despojadas, desterradas. Somos lo peor de lo peor. Todo aquello que nos empequeñece nos acerca a toda falsa religión y, y a toda secta. Entonces, esa es una de las características. Y bueno, claro, como somos muy débiles, como somos todos desterrados del cielo, desterrados de las huestes celestiales y somos malos, y somos pecadores pues tenemos que eh, andar eh, eh, tomándonos de la superstición, de la muleta de, de, de la creencia que algún objeto, que alguna baratija nos va a ayudar, nos va a salvar nos va a sanar ¿Eh? ojo, ojo con eso porque ninguna piedrita, ni ninguna crucecita, ni ninguna estatuita, ni nada de nada de esas cosas nos va a dar a nosotros el crecimiento, el desarrollo, la liberación y el avance que necesitamos. En cambio, toda falsa religión y toda secta es lo que enseña y es lo que transmite. Bueno, 12 puntos. ¿eh? 12 puntos que anoté, espero que, que, que ustedes eh, acepten eh, estas... Cosas que les comparto y las analicen y las disciernan y, y, y las lleven a su propia experiencia personal. A ver si, bueno, esto que están ustedes siguiendo, esto que están practicando, de repente pueda llegar a ser mucho más negativo y dañino que lo que creemos que puede ser para nosotros. Porque recuerden, eh, toda religión es importante a cierto nivel, a cierto grado. Toda secta posiblemente también así la sea. Yo estuve dentro de una secta sí, que, que me ayudó muchísimo en cierto punto, en cierto aspecto, a cierto nivel. Pero claro, de repente nos encontramos que es hasta ahí hasta donde nos puede dar. Ya nuestro despertar necesita despojarse de ese corralito en el cual nos tienen. Y entonces si queremos ser libres debemos de tener a veces un acto de rebeldía. Un acto que surge del verdadero amor a lo superior, a la verdad, a Dios. Y en mi caso ocurrió esto. Y escribí esta carta, escúchenme. Se las voy a compartir a todos ustedes y aquí finalizamos el programa. Dice así, le escribí a, a este maestro, ¿no? Que, de la cual observé, comprendí, entendí, vi que estaba produciendo muchas cosas negativas ya alrededor. Y decía, seanme fieles, ustedes son mis elegidos. Daría incluso mi vida por ustedes, una comunidad que se fortalece y crece, almitas extraviadas que se dirigen contra este maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras de él, ¿no? Que yo escuchaba y las anoté. Desde hace años y años el mismo discurso, la misma estrategia, la misma patraña. En verdad me sorprende el alto grado de manipulación y juego satánico que ejerce este señor su pasado está manchado y la gente con la que se rodea habla de sí mismo personitas dependientes y dolientes que buscan refugio en promesas vacías tu poder y tu voluntad serán míos esa es su doctrina ese es su mensaje este es su fantástico humor un maestro que vampiriza un profeta que tiraniza y un avatar que corrompe todo esto siempre todo esto siempre a ingenuos, incautos y gente de buena voluntad que no hemos visto venir este alto grado de maldad. Todo muy decoradito, todo muy lleno de besitos y todo muy chiquitito. Porque así hablaba con diminutivo, ¿no? Pero detrás de esa piel de canto méstica se esconde un chacal sediento de todo lo que tú le puedas dar una hiena que jamás llena y un perro salvaje con deseo incontenible que seduce e hipnotiza. Lanzo mi advertencias a aquellas almas que en verdad buscan avanzar, que abran bien sus ojos y despierten, Dios está en el corazón de cada uno de nosotros, tu maestro está allí y tu salvador eres tú, somos los únicos autores de la realidad que vivimos por lo tanto, eres responsable de ti y tú eliges mis más intensos deseos de libertad y de verdadera espiritualidad ¿Sí? fuerte, ¿no? esto surgió hace muchos años lo escribí de lo más profundo de mi corazón con el dolor de mi alma por haberme dado cuenta de un montón de cosas y fue muy importante, como dije, haber ingresado pero fue muy importante Haber partido Y a partir de ahí No solo crecí muchísimo más Sino que comparto esta experiencia Como la estoy haciendo en este video Con todos ustedes Y bueno, hasta aquí entonces sí ¿Te gusta? <risa> ok Y finalizamos el programa Y gracias Rubí ¿eh? Por compartir conmigo este Tomando Mate Y gracias a ustedes por seguirnos Y chau, chau, chau